En directo desde Murcia, centésimo, nonagésimo, octavo día seguido, 198 días seguidos de protestas en Murcia contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. Contra el paso del corredor Mediterráneo, un tren que transporta, entre otras cosas, mercancías peligrosas la de los colorados tira mucho, Que la gente no quiere que pase por el centro la de la ciudad Hablando de los barrios del sur <ríe> pues, Lógicamente Ay, ha habido gente que vez, encima, de, toma, va, de ¿Sí? Hablando los Contreras, por Particularmente la del por eso, ¿por miércoles de... Miércoles santo ya sabemos que es la procesión de los barrios del sur Bueno, bueno desde anteayer vine diciendo que íbamos a hacer una última gestión en la Fiscalía. Ayer no fue posible porque el informe técnico no se acabó a, a, en tiempo y hoy hemos cumplido el objetivo. Hemos estado en la Fiscalía y hemos, hemos entregado un informe que han hecho nuestros técnicos Luis y Juan Vicente... Que esta noche no están aquí, y eh, en el que tratamos de rebatir eh, los informes de, de fomento del Ministerio, que han sido. es una cosa surrealista, porque hay unos informes previos, nuestros técnicos tratan de desmentirlo, entonces aparecen otros informes de la otra parte distinto, diciendo una cosa. ...diferente de la que habían dicho anteriormente... ...en fin, es una especie de... ...de seinete ...que dan ganas de, de reír por no llorar... ...que es, es lo que a lo mejor nos pide el cuerpo... ...pero tenemos que sacar... Eh, ...fuerzas de flaqueza... ...y personalmente pienso que... ...la justicia, ya que no los políticos... ...es la única esperanza que nos queda... ...o la esperanza, la esperanza fuerte que nos queda... ...el fiscal de superior de justicia de Murcia... ...es el mismo que en su momento... ...nos quiso defender en, en la audiencia nacional... ...aunque es cierto que quedó desautorizado... ...pero es algo que él mismo, el más dolido fue él... ...porque eh, fue un palo de, de un juez... ...que lo, des, lo, de, lo desautorizó, así eh, con todas las letras pero él mantiene la misma tesis favorable a nosotros. Ahora tiene otro papel y eh, la denuncia la tiene abierta a requerimiento nuestro. Eh, comparecimos el 12 del mes pasado y ahora hemos vuelto a ir con un nuevo informe, con un nuevo informe que eh, tiene el apoyo no solamente de, de nuestros dos técnicos que están trabajando eso eh, este asunto, sino de otros técnicos que desde fuera eh, están apoyando. Entre otros, un, uno que es que fue decano del Colegio de Ingenieros de Caminos y que eh, dice que es un disparate hacer una obra sin cimientos cuando lo que hay debajo es un terreno eh, débil y flojo, con escombros y con trozos de ladrillo y de yeso, que eso es una locura hacer una obra como la que se está haciendo. Esta, esta es la situación, eh, en su momento, en su momento, eh, yo no quiero ni justificar ni... Pero bueno, el, el fiscal tiene muchos temas encima de la mesa, eh, entre otros el, el tema del mal menor, que se ve il, toda, toda, toda, con perdón que está saliendo y cómo se le están yendo los apoyos que tenían, ante ayer resulta que los marineros, los vecinos los otros técnicos que apoyaban que apoyaban los ecologistas que apoyaban eh, el estudio que se estaba haciendo han terminado por tirar los papeles y abandonar porque es una pura engañifa eh, la estrategia de, de, este, de este gobierno regional que tenemos entonces, digo, hace, cuando abrió el caso eh, dijo que tenía seis meses para... para terminar su trabajo, su investigación, hoy hemos entregado el informe y eh, eh, nos ha recibido en el despacho, hemos estado hablando a los tres, a la hora de, de hablar de cuestiones más o menos políticas o ciudadanas hablaba yo, pero cuando eran cuestiones técnicas han sido Luis y Juan Vicente los que han tomado la palabra porque entendían de eso más que, él, que, que yo y que el propio juez. Y bueno, eh, al, al final el juez, el fiscal tiene que jugar con, nuestra, con nuestros informes y también con los informes que tiene fomento porque esto que este monstruo que aquí tenemos puesto está hecho en base a unos informes también de unos técnicos que opinan que, que, que esto se está haciendo bien y lo que nosotros estamos tratando de rebatir ...porque, por, si, entre muchos fallos, pues hemos tenido que, descubri de, que descubrirle que ahí hay una acequia... ...e incluso ese ascensor que quieren poner, pues está, está dibujado para ir a parar encima de la acequia... ...o sea que esto no hay por dónde cogerlo... ...en definitiva, el hombre está en buena disposición, tiene, está estudiando nuestro caso... ...está pidiendo información al ayuntamiento de permisos de obra, de requerimientos que el ayuntamiento tiene que dar como implicado. Ayer mismo dice que recibió contratación de parte de lo que le ha pedido y eh, nos ha venido a decir que en el mes de mayo tiene que tener el tema terminado. Es, es lo que yo puedo decir. Eh, mientras tanto, esto sigue, pues como yo le he dicho yo, sí, pero es que allí están trabajando hasta de noche y es una obra que... Tienen muchas prisas en terminar, bueno, por la estrategia de, de los hechos consumados y de, y de hacer la obra lo, lo antes que pueda ser y, e incluso antes de que pueda haber una orden de, de paralización. Pero en todo caso, si hubiera obra de paralización, la escalera se queda hecha y la obra se queda paralizada. Eh, eso es lo que en cualquier caso podría ocurrir. Yo personalmente pienso que el, el Fiscal de, Superior de Justicia de Murcia es una persona objetiva y que, y que va a hacer un buen trabajo y eh, eh, así como digo que no confío nada en los políticos en los políticos en los que gobiernan y en los que lo apoyan eh, de alguna manera votando a su favor y otras veces absteniéndose y todos sabemos quiénes son eh, pero la justicia es la que puede sacarnos de esta situación y, y tenemos que eh, seguir aquí. Eh, la movilización no puede terminar, eso es lo que, lo que confían el Gobierno. Bernabé López Miras y el Partido Popular lo que están hace mucho tiempo pensando es que esos locos ya se cansarán, cuando vean que no queremos seguirán retirando... Y, y, su, y su esperanza es que un día aquí pues desaparezcan los que estamos concentrándonos y tengan manga ancha para seguir con su, con su obra. Entonces, eso es lo que no podemos hacer. Yo os animo a que no nos queda otra salida, que tenemos que seguir aquí, que hay que sacar fuerzas de, de, de flaqueza. Tenemos que tener, hay que estamos en una mala, en una mala época: Jueves Santo, Viernes Santo, tenemos las fiestas encima, y es una época que desmoviliza. Hay gente que se ha ido, hemos visto WhatsApp de amigos nuestros que están unos en Nueva York, otros están en el Vesubio, Bueno, pues la gente tiene derecho también a aprovechar las vacaciones y es cierto que somos en estos momentos somos menos porque algunos de los que pudieran estar no están, no están en Murcia. Entonces, eh, tenemos que pensar en una as asamblea que tiene que ser lo antes posible en cuanto, pero no puede ser antes de, de en esta situación de fiesta y de, en la que estamos de, que se de desmoviliza y tenemos que seguir aquí y tan pronto terminen estas esta, esta fiestas pues tener una asamblea volver a, a, a hacer propuestas viables y hacer las movilizaciones que tengamos que hacer sin ninguna, sin ninguna limitación nada más que yo me, me, me agarro a mi tesis de que las movilizaciones tienen que ser no violentas y pacíficas porque de otra forma se nos vendría abajo y nos desacreditaría, que es lo que por otro lado promueve que nos está provocando, que nos está con esta represión tan desorbitada, Hemos visto las imágenes de Cataluña y resulta que allí había dos furgonetas y aquí tenemos ocho o nueve todas las noches. Estamos, nosotros se ve que somos más peligrosos. Las bombas, las pipas estas que estamos comiendo son más peligrosas que, que los atentados y que el derecho a la independencia ni otras reivindicaciones de otros ciudadanos de España. Y aquí eh, policía... No, no, no, no, no hace falta que sea aumentada, sino que sobra. Eh, esta es la situación. Yo no sé cómo terminar, pero animaros a que no nos queda otra que seguir y la justicia puede ser quien ponga a los políticos en su mano. No puedo decir otra cosa. Gracias. Tepi ha dicho lo de una pregunta relacionada con la Virgen que si va a volver por aquí o no esto esto eso es no digo yo que sea un problema menón, pero pero, no no pero la yo, la Virgen pasó por aquí y las predicciones son de que vuelve por aquí eso fue lo que yo tuve ocasión de hablar con el Cabo de Andas, Joaquín Coy, y, y me dijo que esta romería iba y pasaba por aquí. Eh, sería bueno que pasara para que la gente viera este monstruo, aunque es posible, es, es posible que a lo mejor en la cabeza de quien gobierna esté pensando que es mejor que vaya por otro lado. Pero tal como estaba concebido después de yo haber hablado con el Cabo de Andas, eh, cuando la bajaron, porque eh, tuve ocasión de hablar unos días antes, especialmente su, su padre había mu murió una semana antes eh, eh, la, la la romería estaba planteada para venir y volver por este lugar. Antonio quería decir algo, ¿no? Sí. Bueno, que yo pienso una cosa Realmente el fiscal Vamos a ver, el fiscal El fiscal sabe perfectamente Que esto es una obra ilegal, como lo sabemos Todos, pero él tiene la obligación De actuar, al margen De que esté muy a favor nuestro o no eh, no creo que haga mucha falta pedir el, una evaluación del de, impacto medioambiental, que no está. Y si todos los días leemos en este artículo y en el otro, y además vemos lo que está haciendo ahí, que eso es imposible, que pueda ser eso legal, y eso se puede parar en muy poco tiempo. Hay obras que se paran de un día para otro, obra, una, una obra de un edificio, lo que sea. No entiendo cómo esto no se puede parar, eso primero. Ahora se pone que es la acequia que es un añadido a lo demás. Pero es que lo otro viene de mucho tiempo atrás. No lo entiendo, ni creo que lo entendemos ninguno ni ninguna de los que estamos aquí. Lo segundo, eh, creo que hay gente que no está viniendo porque ve que no se toman medidas adecuadas. Yo vengo porque voy a venir hasta el último día eh, que, que pueda y que tenga. Pero realmente a veces me dan ganas de no venir. En, en, en, en agosto creo que hicimos una asamblea ahí y se propusieron varias cosas que desgraciadamente, por una razón o por otra, ahora no lo puedo explicar Joaquín, no se están llevando a cabo. Yo propuse y lo he seguido proponiendo de hacer grandes manifestaciones en Murcia, que es donde les duele. Aquí a, lo, a los que están allí, a los políticos y a los no políticos, no les duele, no, no les duele. Simplemente que hay que parar el tráfico un poco y ese tráfico a quien le duele a los propios vecinos. Entonces yo pienso que hay que meterse a allá. Pero claro, está diciendo Joaquín que van a hacer una asamblea. Es que ya se hizo una asamblea y en esa asamblea se acordaron estas cosas. Y, no está. y desde luego, nada de esto para mí es. es que no es, no es, deja de ser pacífico, totalmente pacífico. No es pacífico meterse en Murcia mil, dos mil, quince mil o las que sean que normalmente la gente que fue a la primera iría a la segunda y, y además gente que no ha ido ahí vendría también yo veo por ahí el, siempre el mismo argumentario es que podríamos ser menos bueno, pues si somos menos no pasa nada y termino otra cosa yo creo que a la, a la justicia el que más y el que menos de aquí sabemos que están presionados todos sabemos que están presionados ante una obra como esta para que esto se venga abajo si no tienen presión por la parte nuestra lógicamente le van a hacer caso a la presión del poderoso. Por tanto, yo pienso, si quiere, lo explique Joaquín y termino, si se quiere, pues esperamos un poco, pero esperar un poco con eso, ellos van a una marcha forzada y si se esperan seis meses, es como decir, espérate que lo termine, después me pone una multa, que nos la vamos a llevar todo y entonces se queda todo arreglado. Porque la multa no la va a llevar al final, porque el fiscal va a tener que decir algo para quedar bien. Pues no, que quede bien un poco antes. Muy bien, muy bien. Yo, yo creo que yo creo que estamos de acuerdo todos dicho con una forma o de otra que hay que movilizarse y aquí nadie está diciendo que no se movilicen vamos vamos a movilizarnos y pero tiene que yo, de hecho hemos, nos hemos movilizado de lo que se acordó en la asamblea pues yo creo que muchas de las cosas que se, ha, que se acordaron se han llevado a cabo. Hemos hecho manifestaciones, eh, hemos, hemos pedido la dimisión del delegado del gobierno. O sea que aquí no hemos estado quietos y hemos estado saliendo, hemos estado saliendo a, a, a manifestaciones por la calle hasta que muchos de nosotros tenemos, aquí hay ya 30.000 euros de multas puestas estamos afrontando la situación lo mejor que sabemos y las manifestaciones hay que plantearlas mm, eh, dentro de los límites legales y con garantías de éxito porque si cada vez que hacemos una manifestación es con poca gente lo que estamos dándole es argumentos a quien a quien gobierna de, ya son cuatro gatos estos han venido abajo es decir las movilizaciones hay que hacerlas no solo para quemar la bilis que tiene uno en el cuerpo, a mí también me han dado ganas muchas veces de, de, no, de, de, de abandonar, pero no lo he hecho, vamos, aquí eh, estamos como estamos y esto es, estamos en un momento difícil y todas las movilizaciones son difíciles, pero dime tú en qué ciudad y en qué lugar de, de Europa se han mantenido seis meses de movilización. Y eso se debe a vosotros, no a nosotros, a vosotros, a la gente de Murcia, que estamos dando una lesión en toda España. Y te lo puedo decir yo, que no estoy en las redes por salud mental, me dije, que, Joaquín, no entres en Facebook ni en Twitter, pero tengo otros cables puestos, y yo, por ejemplo, que esto en Madrid, en Madrid este fin de semana, de lo nuestro se habla en toda España y fuera también de ella. Entonces, estamos haciéndolo muy bien. Y yo animo a que no nos desanimemos y a que sigamos en la marcha, con movilizaciones, con concentraciones y con lo que acordemos en las asambleas y en donde saquemos fuerza. Aquí tenemos que seguir y cuando pase esta situación porque tú no puedes ni yo quitar las profesiones del bando de la huerta y el entierro de la sardina, pues saldremos de nuevo a las calles con la misma fuerza de antes. Y aquí no hay nada más que, que discutir. directo en Murcia 198 días no sé si al principio de, la, de la, la transmisión lo habré dicho correctamente son ya muchísimos días es muy fácil perder la cuenta aquí bastante con mantener la salud mental como también ha estado mencionando Joaquín bastante con eso 198 días decirle a la gente está de caída no va va a rachas va a momentos a tener en cuenta que la pasarela va avanzando la pasarela es terrible es monstruosa es, es peligrosa eh, están anunciando están anunciando muerte casi entonces es, eso indigna a la gente es lógico y siente impotencia en impotencia pues la muestra la gente a modo de tristeza no pero nada habrá, habrá que aguantar habrá que resistir Importante seguir difundiendo, que esto se vea, que esto se sepa Tener claro que la gente somos los medios Que no hay que esperar que venga nadie a comunicar esto Que somos nosotros quienes lo tenemos que, que comunicar y que, pues, y que hay que seguir compartiendo Hay que seguir compartiendo, hay que seguir difundiendo Buenas noches, Coronado Unidad, dos buenas noches. Aquí, hoy en Murcia, una parte de la ciudad está de fiesta y la otra allí indignada. ¿Eh? Ahí están los que hoy van de colorado, pero que su falta de vergüenza hace que no se pongan colorados viendo la pasarela. Y no hablo a los cofrades ni a la gente, hablo a los corruptos. A los corruptos, ¿no? a los corruptos. Para dejarlo claro, porque habrá quien diga, ¿de qué habla? No, a los corruptos. Que como no tienen vergüenza, no se pueden poner rojos. Yo iba ante Colorado, Pidiéndole a la Virgen y a Dios y vete a saber qué le piden. Pero vete a saber. Sobre, dinero. saber lo que le Tanto que defiende la tradición, la tradición es que la Virgen pase por aquí. Y ahora no le, le da ir, igual, ¿eh? Y ahora no, ¿eh? Regole, ¿eh? Claro. Regole, ¿eh? claro. Ahora no, ¿eh? Claro. Para que la gente no vea, claro. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, sí, Saluda, sal, salúdale Vamos a mandarle. Vamos a mandarle aquí. Pues sí, a ver si... Un abrazo para Aurora. Qué menos, De mucho ánimo, ¿eh? Y mucha fuerza porque estar, estar en el hospital, eso agota muchísimo, ¿eh? Allí. ¿Sí? Viene... Está... Está mejor el, el amarillo. Vamos, eso es bueno. ¿Cómo se llama amarillo? Antonio. Sí, Un abrazo aquí a Antonio y a Aurora. Y a ver si hay más. Aquí llevaremos 198 noches, pero la noche del hospital hospitales vale por 5, ¿eh? Vale por 5. Aquí, Juani, Carmina... se que vive aquí mi amiga. ¿Eh? Pero sí hay tantas cosas ya las que vamos a decir. Estamos contentísimos de es lo que nos están poniendo. Pues les digo a los comunidades, yo les diría que si ellos tuviesen que pasar por aquí, ellos, su familia, sus hijos, tuviesen que pasar por aquí. ya ya te ya. Eita ya tengo la que Ya que echar. venga, venga. ¡Venga! venga. venga. Espera, Carmen. camila ¿Se ha ya? No, ponlo más cerca, a ver si se oye. A ver, ahora, mira a ver. No, que ellos, que no sabemos cuándo las consecuencias de sufrimiento, Camina, espera un momento. Ya he dicho que... No, no, no, espérate. A ver, yo le voy a arrepentir ahora. ¿Eh? No, no, no. No, no, sigue hablando, sigue hablando. ¿Y qué le digo más? ¿Qué sé? Vamos. Por favor, ¿y por qué no se te la aquí con nosotras? ¿Por qué no me he llevado aquí con pelada? ¿Por qué no se te den la aquí con Porque sí, sí, no Mira, somos... Si somos... Si no Cuando vi a los de la acampada, en el ayuntamiento, digo, ole sus huevos, qué mérito tienen y qué bien que lo han hecho. Bien, Porque lo verás, lo verás en los medios, lo sabes muy bien que estamos, pero ¿qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Que por eso vamos a.? No, nosotros solamente queremos respuestas, pero una respuesta. ...para esa injusticia que no está haciendo... que no la... ...y que yo no me esperaba nunca por nunca... ...me acordaré toda la vida... ...me acordaré siempre... ...la aquella manifestación que... ...que tú... ...porque te iba a hablar de tú que eres muy joven... ...que ibas el primero con nosotros... El ...delante de la pancarta... ...con Miguel Ángel... ...con toda la corte... ...eh, iba ahí porque quería ir el sosterramiento también... ...unido a nosotros... ...¿dónde se ha quedado eso?... ¿Por, qué? ¿Por ¿Dónde, qué? ¿Dónde han metido el proyecto, Carmina? ¿Dónde pero, han metido el proyecto que teníamos tan bonito para, para la pero, ciudad de Murcia? Pero, no para este barrio, sino para la ciudad así, de Murcia. Exactamente. ¿Dónde pero, han metido? Ellos sabrán. Pero claro, que ¿con qué nos queréis conformar? ¿Nos conformáis? Con que eso no va a ser, con que eso va a ser, eh, pero ¿cómo? Vamos a nosotros a creernos que esto va a ser provisional. No podemos y me repito y me repito. Estáis engañándonos, estáis mintiendo, estáis, mmm, estáis eh, humillándonos prácticamente, estáis aprovechando. Claro, esto, esto, es, esto es esto es Mira, nosotros esto es una humillación lo que estáis haciendo y vosotros como personas me, no, no, vosotros como personas dejáis mucho de, no sé, de valer, porque desde luego. Y de, Yo nunca. Y, y de que miren su trayectoria cuando Por... lo recuerden en esta capital ¿cómo se les va a recordar a estos dos políticos que tenemos? pues el Vargas como, ¿Cómo ¿Cómo no Vargas? sé como, como no les da, pero a tener, pero si yo igual. le he dicho antes y lo vuelvo a decir lo vuelvo a decir sí, no a que me gustaría que tuviesen que pasar por aquí por esa escalera sí, sí, sí. por esas pasarelas sí, me gustaría ellos, que tuvieran que mujer, pasar mira tus hijo, padres que son padre, mayores su, padre, su, su, su ellos así, sus hijos que dos sí, que, que pasaran ya ve a ver qué tal a ver ellos cómo lo ven que eso es una cosa una cosa tan tan tan graciosa tan buena por favor yo mira si es que ya no hay palabras no hay palabras ya nos dejáis qué para qué pero oye no creéis que por eso vamos a tirar no vamos a la toalla eh la toalla. No, no, no, vamos la toalla. no vamos a tirar la toalla estaremos hasta el último momento porque nuestra dignidad es mucho más que todo lo que estáis haciendo de lo que no estáis por encima porque estáis jugando con nuestra dignidad y eso es muy... bueno Cecilio, sigue hablando no, yo me he puesto no... No, muy bien, no. La gente somos los medios. Mira, ah, vamos a ver. Yo aquí hago de cámara, de locutor, de entrevistador, llevo el, el, el de técnico sonido. Estoy interactuando con la gente, es mucho. Entonces, la gente somos los medios. Decían que no se escuchaba. Pues nada, me pongo el gorro de técnico de sonido y a solucionarlo. Isabel a la cámara, Juani al micrófono, Carmina dando aquí todo, ¿eh? poniéndolo todo bien claro. La gente somos los medios, eso es lo que estamos haciendo. Ten en cuenta, Carmina, que los medios cada vez tienen menos gente, porque están muy precarizados. Cada vez tienen menos gente y la gente, y miedo, y la gente cada vez tenemos más medios y menos miedo. ...más mie más medios y menos miedo... ...así que esto lo estamos haciendo visible... ...esto lo estamos haciendo visible... ...a nivel nacional... Porque ...a nivel los, internacional... ...los de aquí por mucho que quieran callarnos... ...porque no podrán a lo mejor... ...porque su jefe nos los deja ...pero a nosotros no nos van a callar... ...se puede callar a una persona, a varias... ...durante un día, durante muchos días... ...pero a un pueblo pero, entero, Carmina... ...¿cuántos días, Cecilio, estamos ya... ...hoy es, hoy es el día centésimo, nonagésimo, octavo, ciento noventa y ocho... ...imagínate, imagínate si son días... ...en qué ciudad o en qué, en qué lugar han podido mantenerse... ...unas personas como nosotros, tanto tiempo no estamos manteniendo aquí... ...eso es imposible, lo sabéis muy bien, lo saben muy bien ellos... ...eso es imposible, ¿pero por qué? Porque algo que lo llevamos, llevamos, no sé, nuestra justicia es que la llevamos dentro de saber lo que nos quieren hacer. Entonces tenemos que estar, es que tenemos que estar, que no podemos, no podemos esto, dejarlo, no podemos dejarlo. Vaya usted lo que queráis, pero de luego vuestras conciencias, que no sé si tenéis algo de conciencia, si es que tenéis conciencia, que es lo que se dice, en vuestra conciencia irá, irá esto que estáis haciendo con todos nosotros. Bueno, Carmina, hay que hablar bien, claro, y yo creo, mira, yo creo que todavía no somos conscientes de la historia que estamos protagonizando, que estamos creando aquí tantísimos días, tantísimos días seguidos, porque si un día es festivo lo convertimos en más festivo todavía, como la Nochebuena, como Reyes, como Nochevieja. Cecilio. Que un miércoles santo que tenemos una procesión tan bonita como es la de, la de que, que sale del barrio del Carmen y que seamos capaces de estar aquí antes que tener que ir porque mira que si queremos estar también y porque son nuestras tradiciones nuestra, y nuestras fiestas, pero creemos que esto es más, tenemos más derecho de tener que estar aquí. ¿Por qué? Porque esto es lo que ahora nos toca estar viviendo y luchando. Porque el otro lo tendremos otros años, están todos los años. Y entonces, esto es donde hay que estar ahora. Aunque nos quede ese sentir de no de no poder ir, pero sabemos que es, que es una cosa, que eso no se la van a llevar. Esto sí tenemos que estar aquí. Termina, si hace falta, moriremos aquí, aunque no resucitemos al tercer día. Con las botas puestas. Que yo las llevo puestas, ¿eh? Con pues las botas puestas. No te las quites, no vaya a ser que no. luego, ¿eh? ...hay que estar con las botas puestas siempre... ...me voy con las 10 y bueno ...y no voy a nombrar ya, ahí más nada... Si ...no voy a nombrar se ahí se más nada... ...que, que, señor, hombre, que, que se pasado. tiene que sí. pasado, bueno. la mañana bueno. ...pues así es... ...otra noche más... ¿Eh? ...otra noche más que haga falta... ...otra noche más eh, y las que haga falta... ...cada noche con más... ...con más... ...con más, con más fuerza aquí... ...no no ...no la, no la perdemos... No la ...mira perdemos. Charo, ¿qué Mira. me dice Charo...? Otra, otra, que se ha venido, se ha comprado eh, su empanadilla, es precioso. Venga Charo, ¿qué? ¿Esta noche qué hemos pensado? cuando hemos llegado? Hemos pensado de todo menos... ¿Qué quieres que te diga que hemos pensado, cariño? De lo que hemos pensado, lo que está hablando ahí, del monstruo. ¿Del sí, monstruo? Ahí tengo una foto en el móvil que da miedo. Que A ver, ¿cómo vamos a pasar nosotras por ahí? Gateando, porque de pie no, porque nos vamos a marear. ¿eh? Vamos, a acércamos los gatos, despacito para arriba, si es que pasamos. Por ahí no se puede pasar. Te lo digo de verdad, ¿quién va a pasar por ahí? Con lo inclinado que tiene eso para bajar luego, para subir, dices voy subiendo, pero luego ¿quién baja? De cabeza, dando vueltas. Eso está horrible, Cecilio. Está horrible, horrible. Pues muy bien, estarán pidiéndole a la Virgen que nos ayude a nosotros. que no nos caigamos. Claro, a que no nos caigamos. Claro, no Tú lo has dicho. Esto es una desvergüenza. A que se están saliendo con la suya. Pues puede, puede. Humillando a un pueblo. Exacto. A su pueblo, gastándose Mira, es que es que, que estoy indignada, estoy indignada. Y, y el que, que teníamos lo también que le se la votado. han gastado Chavo, antes a los que le hemos votado. Claro. Pero escúchame, como le dijo mi marido, vino por todo el mercado dando mecheros y cosas de esas pidiendo el voto, el alcalde, y ahora qué? Pues, qué Johnny, mano Johnny. nos echan. Johnny. Venga. Cuando, mira, agarra el micro. Cuando tú hables, para ti, y luego para allí, y siempre quieto. Pero cuando tú hables, para ti. Ay, pa dale tí. que te pego. ¿Eh? Allí <risa> vamos a salir, salir empoderadísimos en todo. En ¿Eh? Y además ella es buena. Es buena. Es buena, en, eh. punto, es buena. Entonces así y así. No, Venga, te para todos los días. Sí, sí, bien, bien. ¿Y de vez en cuando, mirando a la gente. Hola. Aquí claro. estamos día tras día. Siete Mira. meses ya. Siete meses. Eso, eso. Y mirando ahí a... Y mirando a siete nada. meses, siete meses. Estamos ahí. siete meses. <ríe> esto ya es cachondeo, pero la verdad, dicha, esto es una indignación, una impotencia, una... una... caca. ...de políticos que tenemos... ...y si me están escuchando que venga que se lo digo a la cara... ...que vengan que le vea... ...vamos a decir... ...los santiagueros como nos digan... ...le vamos a decir cuatro verdades... ...sin... ...sin eso, sin... ...sin ofender... Fuerza, ...sin fuerza, sin violencia... Pero, ...sin pipa... ...no, con pipa... ¿eh? ...no, sin pipa... ...con pipa, eh? con, con, pipa con, sal, ¿no? ...con pipa, sin sal... ...con pipa, sin sal... ¿qué has hecho con la cámara? Desde luego castondeo, de verdad, de verdad. Pero bueno, ya quedamos cuatro gatos y para que vean la gente que nos está viendo... ...que tenemos todavía humo, aunque la procesión vaya por dentro. Aunque la procesión vaya por dentro, tenemos humo y aquí vamos a seguir el tiempo que haga falta. Pero, Charo, que vengan, que se pasen aquí a este barrio unos días ellos y su familia, sobre todo el alcalde, sobre todo el alcalde, que vea lo que es, que no, nosotros no, no le queremos hacer daño a la, sino que se pase aquí unos días con nosotros, claro lo invitamos, que aquí tenemos buenos restaurantes, que traiga a su familia, sus hijos, sus padres, los que tienen los que tienen que pasar, los que tienen que pasar por ahí por, por la escalera, ...los que suban, que estrenen la pasarela ellos, que eh, descubran ellos lo que lo que sentimos. Lo que sentimos cuando vemos el, el monstruo este que nos están poniendo. Este no es el monstruo de la galleta, el monstruo de hierro. Que de, es querer matar a un barrio. Eh, mira, es que nos están matando poco a poco. Yo miedo tengo, miedo tengo de empezar a subir escalones. Con la espalda como la tengo, y yo estoy medio regular, pero es que van sillas de ruedas ahí. Eh? Esto es un crimen lo que están haciendo con el barrio. Así que me voy a dormir porque ya hemos echado rato. Bueno pues Charo, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, guapa. Muy bien, ha salido muy bien. Vamos a la, la conexión. Sí, bueno, Vamos a cortar. Ya, no, ya está bien. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, al vecino, al vecino. Hay no, no, no, no, no, va. Va. no, la gente, la gente no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, vení para acá, hay que quitarse un poquito de vergüenza Mavi, Para luchar contra tantos sinvergüenza Venga Bueno, Antonio Vamos. gatos, hijo No, no, no, todavía Eso sí, la, la, la policía no falla, ¿eh? La policía no falla No, eso no Están aquí, llueve otro también con nosotros Ven aquí, Charo, vamos Venga, dime, guapo Oye, ¿y cómo va...? ¿Tu nieta dónde está? Porque está de, de, de vacaciones. Lucía, está ¿dónde está Lucía? Lucía Belén, que la operaron de, de la muela y ha tenido la cara así. Entonces no vienen, porque no podía salir. Pues desde aquí, un abrazo para los Un para abrazo, Lucía. Lucía, Belén, Paqui, eh, Juan, Antonio. Nada, ¿no? ¿Eh? claro. que Antonio. se quedan con la carna, pero como madrugan tanto para dormir. Pero aquí viene la, viene la matriarca, eh. Hombre, viene la matriarca Charo. No falla, sabes Charo... tú que yo no fallo. ...charo, es mucha charo, charo... ...todos los días en las vías, en las vías... ...todos los días, todos los días charo en las vías... ...sí, claro... ...y que no me falte la fuerza... ...porque si no esto es... ...cachondeo... ...mira, nos estamos desinflando... ...pero no van a poder con nosotros... ...si es lo que quiere que nos desinflemos... ...no nos vamos a desinflar... ...vamos hasta aquí noche tras noche... ...hemos estado todo el invierno... ...con las mantas liadas y con los gorros... ...ahora que viene buen tiempo... ...comenzamos en otoño... Como siempre se ha hecho, la sembrada. Exacto. ¿Eh? Y ahora va a Y ver ahora si toca, los toca recoger. Vamos a ver. Toca recoger, que para eso somos huertanos. Eso queremos, eso queremos. Para eso somos huertanos. <risa> a ver, tenemos en la cámara a María. Sí. Ahí con varias asistentes de, de, Detrás, de cámara. ...pero que se vengan delante, delante. ¿eh? Que yo voy a dar ya el paso a otro. Pero bueno, la gente somos los medios, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, pues. Charo, sí. Mañana más. Claro, aquí todos los días. Y esto a difundirlo, a compartirlo. Porque lo que no se ve Hoy no he existe. hasta sin cenar me he comprado una empanada y me la he comido aquí. Porque digo, hay que estar. Mira. Así que. <risa> nos quitan el dinero y, no, y nos dan hambre. Es lo único que nos dan. Pesa, pesambre, pesambre, que dice mi abuela. Pero pesambre. Pesambre, aquí pesambre que, pero, pero aquí vamos a estar días, fuertes. Todos los días tenemos que estar aquí, Cecilio. Y tú con nosotros, que tú haces mucho. Madre mía, Gracias, María, Mar María, no cede ya. No, me quema, me quema. Te quema, María. Bueno, mica, mica, María. Mica mica María. mica, mica, María. Hasta mañana, noche. Venga. Bueno, pues nada, hasta mañana. Bueno, nada. Hasta mañana pero, pero, dilo aquí. Me voy yo también. Y allí, di. Mavi, Buenas noches y toda. hasta mañana. Y di. Fins de ma una abrazada. de Hasta mañana, Charo. Mira, mira, de ma. Es, es un, un abrazo, y un abrazo, es hasta mañana en catalán. Fins de más. Fins hasta mañana, no. Fis de más. Fins de Volve, volve. Venga, Juani, Deu, hasta mañana, hasta mañana. Bueno, aquí, aquí en Ayane también, aprendiendo una amiga catalá también. Claro que sí. Para eso aquí... Uno es un catalano murciano y parte también de, de, de otros sitios, ¿eh? ¿Eh? porque allí donde he estado, allí donde he estado ha calado en mí. ¿eh? Eh, no tengo... no soy del lugar que nací, porque eso sería eso sería aceptar una, una lotería, ¿eh? no soy del lugar en el, que, en el que nací, soy del lugar que nací, en el que he estado, en el que estoy... Eh, y parte en el que algún día estaré. Eh. Uno tiene que defender a las personas por encima de los territorios porque nunca sabe uno dónde va a estar. Eh. Aquí hay gente que no está luchando contra esta pasarela, contra este muro, y no sabrán si un día si un día eh, pues tienen que trabajar en este lado, se enamorarán de alguien de, de este lado. Eh. Nunca lo sabe, nunca lo sabe. Sí, sí, aquí nos podrán decir que nos adoctrinan. Sí, donde nos acogen exactamente a José Antonio, exactamente. Comentaba antes que ayer mencioné la campaña de José Antonio acerca de, de la discriminación laboral que se produce a las personas, que tienen alguna enfermedad crónica eh, y lo he compartido ahora en Twitter. ¿eh? En Twitter tenéis ahí el, el enlace a, a, la, a la campaña en Change.org. Importante también, ¿eh? que no solamente es cuestión de firmar, es cuestión de, de leer lo que, que comenta ahí. José Antonio, es Humanización SS, aquí en Periscope. Y que lo tengas en cuenta, ¿eh? que es muy importante, es muy importante. Nada, nada, a ti, José Antonio. Si se me olvida algo, siempre decírmelo, eh, recordármelo, porque se me olvidan demasiadas cosas. Pero bueno, procuro estar ahí también atento. Pues ya veis, eh, estamos llegando a ese momento, a ese momento en el que en la braza de soterramiento hay más policías, más agentes que gentes. Loli, ¿qué? Loli, madre mía. Otro día aquí, Loli. Otro día aquí. ¿Tú sabes qué estamos pensando? No. De, de hacer, si pudiera, nos diera tiempo de que a Viernes Santo, hacer pasarelas de. Sí, espérate, que nos vamos a... a buscar un buen reportero. Agarra, Jesús. Hacer pasarelas de, de cartón y hacer una procesión todos los vecinos con las pasarelas de cartón a cuesta... por aquí, por el barrio. Porque de verdad que esto es una cruz. Esto es una cruz la que nos han echado encima. Y además, pisando nuestra dignidad de barrio y de vecinos y además tratándonos de, de, de terroristas, y además dándonos la espalda encima de todo, y esto no, no hay derecho a esto, no hay derecho a esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque tienen el poder? ¿Tienen derecho a marginarnos de esta manera? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué intereses tienen? La de fastidiarnos a nosotros, pues los que se van a fastidiar al final van a ser ellos los que se van a fastidiar van a ser ellos, porque van a, van a perder muchísimos votos y encima de todo van a quedar mal con toda la región, muy mal, porque a esto no hay derecho, no es justo que nos traten así, no es justo que quieran hacer un gueto de esto, no es, no es justo que tengan la, la, la poca dignidad, porque yo creo que no les queda ninguna dignidad, de hacerlo esto por... Por narices, por no decir otra palabra. Porque esto ya es por narices. El humillarnos, el pisar nuestra dignidad, el reprimirnos, el tenernos como nos tienen, el hacer de esto un gueto, todo esto ya, es, ya, es, ya raya en, en, en demencial. Esto es demencial. Tenemos unos políticos que son unos inestos, unos incapaces, sin, sin voluntad ninguna de hacer nada cuando debían de estar por el pueblo y para el pueblo. Luego, cuando vengan las elecciones, prometerán, seguirán prometiendo, que es lo que acostumbran a hacer, pero para no cumplir nada, nada. Son casi 30 años de mentiras y estamos hartos de tanta mentira y hartos de políticos sin dignidad, porque no tienen dignidad. La dignidad la tiene el pueblo, que estamos aquí casi seis meses movilizados ...y casi 30 años luchando por el soterramiento de las vías... ...y ellos solo han sabido mentir, mentir y mentir... ...y ya estamos hasta el gorro de mentiras... ...ya no tienen credibilidad ninguna... ...con lo cual, con lo cual que se planteen... ...que se planteen el futuro... ...porque lo tienen más negro que nosotros... Aunque esté ahí esa pasarela y aunque estén haciendo las vías para que el ave venga en superficie. Lo tienen más negro que nosotros, porque nosotros lo vamos a conseguir y ellos se van a ir a hacer leche. Ya está. Bueno, Loli. A seguir luchando, Loli. Loli, una de las personas que lleva décadas luchando, luchando para que se soterre. D décadas, eh sí, sí, eh. décadas, ¿eh? Saludos Jordi, décadas, ¿eh? luchando para que se soterren las vías. En el 2006, estamos hablando de hace 12 años, se publicó, publicaron en el Boletín Oficial de la Región de Murcia que las vías iban a estar soterradas, que se iba a construir aquí una gran avenida. Había un proyecto de construir 1.400 casas, un hotel, un rascacielos, y al final, fijaos el resultado, este mamotreto, esta estructura, esta estructura asesina, bueno, es el arma, es el arma con el que los asesinos matan. Un pin de las vías, un, una, una, una chapica de esas coloradas, has coronado, pues, ¿de dónde eres? De Barcelona creo que eras, ¿no? Esta mañana, esta mañana Loli, sí, hasta esta mañana Manolo. Altísima, sí, eh, unos dos pisos y medio, tres pisos, eh. ¿eh? Dos pisos y medio, tres pisos. Aquí la escalera está en zigzag, en el otro lado está recta, y bueno, es, es terrible. Eso es, pues a ver, si te vienes a Murcia el día 7, aquí lo podrás conseguir. Y si no, yo estoy ya hace meses, lo que pasa aquí, claro, es que claro, es complicadísimo, ¿eh? De, eh, pero quiero quiero ir a, a barcelona quiero también realizar allí alguna retransmisión en directo para mostrar la realidad de, de allá y también pues encontrarnos ¿no? con la gente que, que nos conectamos que somos ya una gran familia en esta revuelta de la vuelta pepe hasta mañana fin de mayo. Si no, pues, a ver, se podría enviar algo para allá, ¿eh? Se podría enviar algo también para allá. Algunas algunas chapas, enviarlas por por, por correo. Si hay gente que que pide, que las quiere, pues lo buscamos, claro que sí. Esto es histórico, ¿eh? Esto, todo el material que aquí sale, esto es, es historia. Esto un día lo agarraremos... Lo agarraremos y nos sentiremos con mucha nostalgia y se nos caerán lágrimas ¿eh? de pensar en aquella lucha tan tremenda que llevó a cabo el pueblo murciano. Bueno, dice Isabel que está con Loli pero que las esperanzas quedan menos. Bueno, va a días, ¿no? Va a días. En Valladolid pusieron pasarela y la tuvieron que quitar. Es decir, igual que es inimaginable, era inimaginable que pusieran una pasarela... Perfectamente puede ser posible, aunque parezca inimaginable, que esta pasarela deje de estar ahí. Deje de estar ahí. El asunto está en, en, en que esperemos que deje de estar ahí sin necesidad de costar vidas humanas. Hace tiempo escribí un artículo en NoresMás, noresmás.com, que creo recordar se titulaba La muerte como moneda de cambio. La muerte como moneda de cambio. Luego, si lo recuerdo, lo pondré también en Twitter. En el que venía a decir que cuántas veces esperan políticos que sucedan muertes para tomar decisiones. ¿no? El famoso tomaremos medidas para que no vuelva a suceder. Pero no toman medidas para que jamás suceda. Toman medidas para que algo no vuelva a suceder. Entonces, a veces no sabemos cuántas personas tienen que morir para que algo Injusto deje de, de pasar, ¿no? Y es, es terrible eso, es terrible. Buenas, Sonia. ¿Qué susto es más digo, ¿Qué lleva ahí eh, en la mano? ¿Eh? Aquí Sonia, otra de, con Miguel, un muchacho, y otra de las grandes de, de, la, de las vías. Otra luchadora, otra huertanica luchadora. Sí, estamos viendo ¿Eh? a ver. la mierda que nos han puesto aquí. Bueno, es que, aquí quien dice eso? Dice estiércol. No es que estábamos debatiendo sí, sí. porque nos daba la sensación que estaba más inclinada desde allí hacia aquí. Te voy a decir una cosa. Más que mierda es basura, porque de la mierda pueden nacer las flores, de los diamantes no. Decía Nelsa Curvelo, y esto es basura, porque es algo que no tiene. La cosa que estamos hablando los dos es la denuncia que el ayuntamiento se va a llevar. Cuando lleva, se resbalen, cuando se queda un crío que se haga. ¿Pero el... quién las paga? Bueno, vamos a bajar nosotros, claro. Ahí está. Claro. todo Ellos ponen el muro para que lo paguen los barrios claro. del sur, es ¿eh? la, la administración Trump. No, vamos a pagar ¿Eh? a los Pero lo... igual. mira, las luces del río las pagamos todos y ellos lo celebran. Sí. Las muertes que hayan aquí. ...las pagamos todos, luego las indemnizaciones... ...y quien lo sufre, será la familia de los muertos... ...yo lo tengo claro... ...y ellos celebrando pasarela ...por ahí no voy a pasar... ...y de fiesta... Claro. Claro. ...no me subo yo ahí, ni aunque me dé dinero... ...no me subo... ...el coche todos los días... ...luego claro, culpabilizarán a la gente... ...de que los vándalos han hecho... ...han estropeado la pasarela... ...que por eso cayó tal persona... ...que por eso murió, por eso hubo tal heridos... O, ...o culpabilizarán, o culpabilizarán a la, a la empresa que lo ha hecho... ...y unos por otros al final, quien devuelve la vida a la gente. Uy, ¿Qué me está haciendo aquí Lola, aquí detrás? <risa> es la Lola. Ya, ya, ya, ya, no, no, no si la tengo ya calada. La tengo calada. Aquí la Lola sí que va a tener que pasar la pasada de la... ¿Eh? <risa> los días. A ver, venís para acá, venís para acá. <risa> ay, me... Thank you, ay Lola. Yo me voy a ir a cenar al también. el martes. El, el martes hemos dicho Cecilio que nos subimos ahí arriba y hacemos una barbacoa. Y ¿Sí? ya es dando la vuelta. Y si no nos dejan, por aquí abajo no, Desde luego, la, barba, la barbacoa ya está puesta. Sí, vaya una barbacoa. ¿Eh? Madre mía. Cuando salgan los que del instituto, me una barbacoa. De mí que yo pasando para acá a la vez. Eso es que es terrible, ¿eh? Es que lo, a mí lo que me asombra... No, Mira, a mí lo que me asombra es que todavía faltan personas que se movilicen, porque puede ser su hijo o su hija víctima de, de esto, y falta gente que se movilice. Yo creo que faltan todavía padres y madres y abuelos y abuelas que se movilicen. Tiene que, ser muy duro, tiene que ser muy duro sobrevivir a la muerte de un hijo o de un nieto. Eso yo, yo no lo quiero imaginar, sé hay personas que lo han pasado y yo se pasan nacida, muy mal. Yo nací aquí en Santiago del Mayor, quiero decir que soy desde que nací vivo aquí y por desgracia he visto gente que se ha, que se ha matado en el tren, quiero decir, que se ha suicidado tirándose y yo me apuesto puesto aquí va a haber unas pero eso seguro, pero lo puedo asegurar. Tardo o temprano, si el problema es que al final las cosas salen. pero no, que además puede haber, ya no solamente suicidio, que hay que recordar que sí, hay... No, no, eso, eso está clarísimo. Además, el, la barrera, eh, no sé cuánto llegará, pero un poquito más desde de la cintura. Claro. Eh, ahí hasta ya no es suicidio, es que una persona le da un poco de vértigo y, y cae a la vía. Yo no puedo subir. Cae o cae yo a la, no, a la yo, yo tengo vértigo y no puedo subir. Lo tengo claro. Yo con las haré Ronda Sur, seré de la que coja el coche. Y haremos ahí el tapón. Hola Jesús, sí. ¿estás bien? Pero mira, eso... Yo no puedo pasar por ahí. Lo tengo muy claro. Vamos, ni se me ocurre. Si me sudan las manos hay que mirarla. No, es terrible. <ríe> es verdad. Bueno, pues nada, nos vamos. Bueno, a Sonia. Mañana. ¿Dónde nos vemos todos los días, Jesús? En las vías. Hoy, mañana otra vez. El lunes yo le decía de si quería vías o procesión y quería procesión. Pero hoy le he dicho si vía procesión y quería vías. Claro, yo también estuve el lunes en la procesión ahí de esa Antolí, que es de Alejandro. No. Sí. Sí, sí. Ahí estuvimos, llegamos a la casa a las 1 y 20 sí, Hay tiempo estamos... a estar en la procesión En las claro, vías, en todas partes Claro. No, hay que, también hay que venir a las vías Yo vengo todos los días Vamos lo Sonia Venga, fin de más Sonia Venga. Hasta mañana Adiós. Venga Hasta <ríe> luego Lola, Miguel Hasta luego Bueno pues ya la gente ha marchado. Allí queda, allí queda. Vamos para allá, vamos para allá, venga. Vamos a ir aquí al grupo. ¿Eh? Bueno, ha habido suficiente gente. Pese a que teníamos competencia, ¿eh? estaban ahí los colorados. Pero aún así ha habido aquí un grupo numeroso de gente. Mira qué hora se me ha hecho. Yo quería venir a las nueve para acá y mira qué hora se me ha hecho. Pero bueno, son días especiales, ¿eh? Bueno, aquí la lucha no acaba. La lucha no acaba. Si aquí hemos estado en Nochebuena, Nochevieja, no tiene que acabar nunca. Lo sé, lo sé, que yo también he estado, eh, que yo también he estado. Por eso digo, digo, hemos estado, por decirlo, a ti, a mí, a toda la gente, a toda la gente. Buenas noches. Están toda la noche en la vía, escuchando con nosotros. ¿Cómo ha ido la procesión? Estamos en directo. ¿Estamos en la tele? En Internet. Estamos saliendo en la tele de la gente buena, en la tele del pueblo. Eres famoso. ¿Eres famoso? Yo, yo, famoso. Espero que no, no. Espero que porque no. Cecilio ¿eh? es famoso, ¿sabes por qué? espero que no, Viene a luchar aquí con nosotros para que soterren el ave y no llegue en superficie. Ya vamos, vamos un poquito más para allá porque puedo ser una especie de pequeño famoso atropellado. Entonces, vamos a ver, vamos, vamos, espérate. Estamos en directo. Mira, <risa> mira, mira. directo de internet. Vamos a ver. He conseguido estas chuchas. En... ¿Vale? He conseguido ¿Ahora? estas chuchas. He conseguido estas chuchas en la procesión. Pero Clara, ya. ¿qué es lo que no queremos que pase por ahí? ¿Qué es lo que no queremos? ¡No queremos ave... que pase el ave! ¡El ave es lo peor! ¡En superficie! ¿En dice? Me llamo Teresa. Y que no se oterren y que pase por debajo. Eh, ¡Que se quite lo del ave! ¡No quiero que salga! Mira, mira ¡Que se a ¿Que qué? qué eso no lo podemos subir todos los días! ¡No! <ríe> no. Dice nuestra hermana mayor María que ni se atreva a pasar con nosotros por ahí. Ah, pues yo sí, le doy unos batallos. Sí. <risa> bueno, ya está. Decirle adiós. ¿Estamos tan lindo? Adiós, adiós, Cecilio. Nos en ¿Dónde nos vemos todos los días? En adiós. Adiós. adiós, Cecilio. Vale. Estamos ahí. ¿Eh? No, Clara, no, Clara, Leonor, te... y Teresa. No, no, no, no. Clara, Leonor y Teresa. Y Teresa. Eh, Leonor es nuestra hermana, es nuestra amiga. Pero no importa. Adiós. Eso, de lado, A claro, ver, sí. me quiero hacer una presentación. Hola, oh. me llamo Teresa, mi ¿Qué? apellido es González Reverte, tengo una familia que son Reverte y González, mi madre se llama Katy González Manzanera, no, lejando, no eh. Katy Reverte Manzanera, mi padre Vicente González Sánchez, Cla mi hermana he Clara, multa, no de tanta información. <ríe> vale, adiós. Adiós ya solo, nos ya solo nos falta comer pipas o sea, o sea, el... De forma desafiante Adiós Cecilio! ¿No vamos a casa a ver una película Adiós Cecilio Adiós Aquí nos vemos cuando queráis ¿eh? En las vías a luchar aquí a luchar Nos vemos mañana en televisión Adiós Venga. <risa> Hasta luego Ay. Bueno pues aquí tenéis eh. Toda esta gente que estáis viendo ahora, todas estas, huertanicas, todas estas huertanicas, ¿qué menos que puedan pasar, puedan cruzar la calle sin necesidad de estrellarse contra un muro? ¿Eh? ¿Qué menos? Toda esta lucha que estamos llevando aquí a cabo, toda esta lucha que ya llevamos 198 días seguidos, toda esta lucha es sobre todo, sobre todo para toda esta gente menuda, para todas estas personas, para los niños, para las niñas que que serán quienes más veces durante más tiempo tendrán que cruzar estas calles. Entonces, lo que tú puedes hacer libremente, lo que yo puedo hacer libremente en mi barrio, que es cruzar una calle e ir al otro lado, lo que podemos hacer en, est en estos barrios no lo van a poder hacer cuando construyan este, cuando acaben de construir este muro de la vergüenza aquí en Murcia, ¿eh? El próximo año, 2019, se celebrarán 30 años de la caída. La caída, ¿eh? Se llama caída porque, pues, no sé, un día el muro, ¿eh? El muro de Berlín diría, ¡ay! Se pues ha perdido el equilibrio y se ha caído, ¿no? Digo esto porque aquí también, el 3 de octubre, hubo una caída de muro. Y en cambio no lo llaman caída, ¿eh? Lo llaman actos vandálicos y terroristas, ¿eh? Entonces se ve que hay muros que caen y se ven que hay muros que son derribados por terroristas. ¡Ay, ay, ay! El neolenguaje. Neoliberales. Que se si os conoce. ¿eh? Si os conoce ¿Cómo jugáis con el lenguaje? Todo muro que separe vidas debe caer. Es más, lo que no debería es construirse. Y debe caer y lo, debe, y lo debe tirar la propia administración que lo ha construido. No vale hacer una huida hacia adelante y decir, bueno, pues ya que está puesto... No, no, no vale hacer eso. Hay que tirarlo. Pero tirarlo vosotros, corruptos. ¿Los políticos honestos? No me refiero a ellos. Me refiero a los corruptos, porque un político honesto un político honesto no quiere muros, un político honesto no quiere este, esta estructura de la muerte en su ciudad, no la quiere. Un político honesto no la quiere. ¿Quién quiere una estructura que pone en riesgo la integridad física de las personas? ¿Quién la quiere? ¿Quién quiere un muro qué parte familias ¿quién lo quiere? políticos corruptos de estos que ahora están presumiendo esta semana santa, están presumiendo de santos ¿Eh? están presumiendo de valores cristianos algunos salen en, la, en las procesiones ahí arrastrando a, a alguna cruz que yo más bien creo yo más bien creo que es la cruz la que hace el sacrificio ...estando sobre ellos, ¿eh? Porque menuda cruz tiene que ser... ...estar sobre los hombros de... ...de los corruptos. Ojo, hablo de los corruptos, ¿eh? No hablo de la gente honesta... ...y buena que salen las procesiones. No, hablo de los corruptos. Saludos, Jesús. Lo digo porque luego luego pueden quedar dudas, no, no, dudas ninguna, dudas ninguna, pues nos vamos a marchar, nos vamos a marchar, miércoles santo, aquí en Murcia, 198 días, 198 días seguidos de protestas contra el muro de la vergüenza contra esta pasarela de la muerte y lo, que, y lo que nos quede. Aquí ya veis que no importa que haya que el día sea más o menos festivo. Todos los días nos vemos en las vías. Todos los días nos vemos en las vías. ...fins de mar. Hasta mañana. Y con este cartel, que refleja el presente, pero también refleja el futuro, porque esto es un peligro. Esta pasarela es un peligro ahora y después. O sea, este cartel ya se, se puede quedar de forma perenne aquí. Porque es un peligro antes y después. Un abrazada de tom, de ma. Nos vemos mañana. ¿eh? Un abrazo desde Murcia. Cecilio Oceán y toda esta gente, huertanicos y huertanicas de Murcia. Hasta mañana.